Vamos a ver una utilidad muy importante que incluyen los programas de ilustración, que es la posibilidad de calcar mapas de bits. Para eso vamos a venir a importar un archivo de mapa de bits. Voy a elegir Logo Bergomi JPG. Fíjense que usamos la opción importar, porque como se trata de un archivo de mapa de bits, un programa de ilustración como Inkscape no lo puede abrir, por eso lo tiene que importar. Voy a dejar tildado incrustar, le voy a dar OK y aquí tengo mi archivo de mapa de bits. Si le hacemos un zoom, aquí lo tenemos. Para calcar o trazar este, este archivo, tengo que venir a trayecto y decirle vectorizar mapa de bits. Esto es convertirlo en vectores. Por defecto, la... El calcado que está haciendo con las opciones por defecto que están configuradas en el programa se parece a esto. Fíjense que yo aquí tengo un menú donde hay una ayuda y donde me va a explicar cada una de las opciones que yo puedo elegir. Si yo elijo pasada simple me podría dar este aspecto al calcado. Si en cambio elijo varias pasadas y aquí configuro colores, bien, voy a eh, darle aceptar fíjense que aquí automáticamente ya se ha calcado y se ha calcado con el fondo voy a deshacer con control Z a ver si realmente deshice, sí, sí, sí lo voy a seleccionar nuevamente y voy a elegir varias pasadas y ahora le voy a decir eliminar el fondo y le voy a dar aceptar aquí ya quedó calcado podemos verlo y aparentemente lo ha hecho con gran eficiencia pero vamos a analizarlo detenidamente voy a hacerle un zoom y vamos a hacer doble clic y vamos a ver que está formado por varios trazados esta opción y que este resultado y que la cantidad de vértices resultó bastante grande entonces si yo teniendo seleccionado el vectorizado en general lo puedo desagrupar es decir le puedo decir acá objeto desagrupar bien e ir seleccionando cada uno de ellos y ver la cantidad de vértices con que se han generado realmente el programa ha detectado los bordes, pero los ha detectado con algún algoritmo que le da esta cantidad de vértices. Es decir que no podemos decir que este vectorizado sea ofici eficiente. Es más, vamos a guardar parte de este archivo para después compararlo con una vectorización manual que vamos a hacer en el ejercicio siguiente. Voy a seleccionar el mapa de bits, lo voy a borrar y también Acá no ha quedado separado, lo voy a desagrupar y voy a borrar el texto para después poder comparar. Fíjense que el texto lo ha vectorizado en más de una pasada, tal como nosotros le dijimos. Es decir, ha sido muy obediente el programa, ha cumplido las instrucciones y ha obtenido este resultado. Le vamos a dar archivo, guardar, eh, como... Vamos a elegir la carpeta donde guardamos nuestros trabajos y vamos a guardar con el nombre de automático SVG. Vamos a comparar este archivo con la siguiente vectorización que vamos a realizar.